Ella me baila como una italiana, me está pidiendo de la colombiana. Ella me baila como una italiana, quiere subirse solita en la cama, oh Ella me baila como una italiana, me está pidiendo de la colombiana. Ella me baila como una italiana, quiere subirse solita en la cama, uo. Up, fuck it up, don't fuck with my gun you gotta give it up yes. Tengo a tu novia moviéndolo. Me dice que yo se lo hago mejor. Si me quiere ver, ya me tira al phone. Pero sabe bien a cuál de los dos. Sabe que vivo vacilón. Encima ese juego se hace cagón. Cuando todo oscuro, las cosas están clara, Si me prendo uno, no le importa nada. Si le minto un trago, le cambia la cara. Fumamos y lo hacemos, se saca la gana. Y aunque pasa eso, igual somos pana, Me gusta cuando se le va la mirada. Para vos la puerta siempre está cerrada. Pero a mí me deja la llave en la entrada. Ella me baila como una italiana. Me está pidiendo de la colombiana. Ella Solita la cama, uo, uo, uo, uo, Y ella me baila como una italiana Me está pidiendo de la colombiana Y ella me baila como una italiana Quiere subirse solita la cama, uo, uo, uo, Hola, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo pasó? Yo todo bien, con un problema Quería una y ahora tengo More. Oh ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo pasó? Yo todo bien, con un problema Quería una y ahora tengo dos No me quería una y ahora tengo dos No te la llevas, te veo jodido Mientras vos lloras, está con tu amigo Si me hablan de hash, tráeme tres kilos Déjame una más que me la vacilo Dice que quiere estar, quiere estar conmigo Si estamos de fiesta se presta lo mío Ya voy por la cesta y en esta me olvido De su piel tan fresca que los escalofrío Ella me baila como una italiana Me está pidiendo de la colombiana Ella me baila como una italiana Quiere subirse solita a la cama